Buenas tardes, estamos 30 de junio ya cerrando el sexto mes del año 2018 y hoy les traemos un tema importante: cómo validar la ficha RUC bueno, este es un documento en donde obviamente está toda la información del contribuyente esto nos lo piden los bancos eh, de repente uno quiere contratar con el Estado o de repente un proveedor, eh, o bueno para la, la situación que sea o que amerite en, en el momento entonces eh, este documento puede ser alterado en cierta información, en la actualidad obviamente existe una manera como validar este documento para que de alguna u otra manera eh, podamos tener la certeza que toda la información eh, brindada en ese eh, documento sea cierto. entonces vamos a cuál es el procedimiento para poder validar esta, este documento que se genera con la clave SOL de cada uno de los contribuyentes. Bien, entonces vamos a ingresar al tema eh, de la página de SUNAT para poder solicitar eh, el reporte de nuestra ficha RUC y de alguna u otra forma para eh, poder validarlo o seguir el procedimiento en que nos obviamente estipula eh, la norma eh, para esta materia de la firma digital. Bien, entonces vamos a ingresar a la ficha RUC Estamos dentro de, la, de, dentro de la plataforma. Nos vamos como siempre a hacer nuestra ficha RUC para poder descargarlo. Bien, una vez que estamos dentro de ello, antes no aparecía una opción a la parte la mano derecha o perdón, la izquierda. Eh, ahora tenemos donde nos permite descargar este documento de manera fácil. Bien, entonces estamos dentro de ello, estamos descargando. Y como podemos observar, ya se descargó la ficha rook con toda la información que contiene, obviamente, dentro de la. Eh, digámoslo eh, dentro de la base de datos de SUNAT una vez que tenemos simplemente lo damos guardar voy a guardarlo como ficha root para poder eh, validarlo vamos a guardarlo eh, entonces ya hemos descargado este documento se puede enviar por correo se puede enviar en físico eh, claro, de alguna manera eh, al correo es para que lo puedan validar a las personas que están interesadas bien, entonces vamos a ingresar a la SUNAT nos volvemos a la SUNAT y nos vamos a, un, a, a la opción que nos dice opciones sin clave solo estando dentro de, esa, de esta opción tenemos varias digamos, opciones que podemos manejar pero en esta oportunidad vamos a ver las que digamos, nos compete para esta materia bien, entonces estando dentro de ello buscamos la opción que nos diga validación de documentos con firma digital estando dentro de ello observamos que nos aparece un enlace para poder subir el archivo bien, entonces vamos a buscar, hemos dicho que lo hemos guardado en el escritorio y lo voy a buscar que le he guardado con ficha ROOP lo tenemos por acá y ingresamos la, el código que nos pide para poder validarlo. Vamos a dar validar. Perfecto. Nos dice el documento fue emitido y firmado digitalmente por SUNAT. Bien, entonces la pregunta que cabe hacernos es al respecto. Si yo tengo este documento, le he generado directamente la SUNAT y, eh, y pretendo de alguna manera eh, alterar algunos archivos o perdón, algunos datos, es eh, factible que digamos, lo, lo valide SUNAT. La pregunta es no. Vamos a, a comprobar este tema. Vamos a convertir el archivo, vamos a convertir el, el digámoslo, el archivo PDF a, digámoslo, a GOR y luego para cambiar algunos datos y poder, digámoslo, subirlo a, de nuevo la prueba. Vamos a hacerlo en esta oportunidad. Bien, vamos a, a ver acá. Vamos a convertir. Vamos a convertir. Perdón, eh, me he equivocado. No es el documento que debía elegir vamos a ver el procedimiento uh, en este caso a convertir el archivo para ver si lo valida o no lo valida el tema de la plataforma de SUNAT bien entonces estamos convirtiendo el archivo pdf en gore para alterar alguna información al respecto ya hemos convertido hemos convertido el archivo ahí lo tenemos estamos abriendo en gore para poder alterar algunos datos que obviamente eh, podemos hacerlo dentro del board. vamos a alterar eh, vamos a alterar en este caso el correo vamos a alterar el correo para poder validar la información ahí estamos bien una vez que hemos alterado la información vamos a darlo a guardar Vamos a darlo a guardar, pero en esta oportunidad vamos a guardarlo en PDF una vez más. PDF, ficha root. Vamos a cambiarlo acá porque si no nos va a alterar la información. Vamos, estamos. Entonces, ya hemos guardado nuestro archivo. O pues estamos guardando nuestro archivo en PDF. A ver, se nos acaba de abrir de nuevo el PDF. Y como podemos observar, hemos cambiado el correo. Entonces vamos a dirigirnos de nuevo a nuestro, eh, digámoslo. El sistema de la SUNAT para poder validar Bien, hemos dicho que lo hemos guardado Con el archivo nuevo Que se llama ficha root, pero 2018 Esta es la que acabamos de convertir O de alterar los datos Vamos a ingresar El, el código para poder validarlo Está validando la información y como podemos observar, nos dice, el documento seleccionado no se encuentra firmado digitalmente. Entonces, podemos concluir de esta manera, nos aseguraremos que la información que contiene la ficha RUC, obviamente no es, no es la, la, la información fiable, en este caso es reporte o es un dato muy importante a tener en cuenta dentro de ello. Bueno, espero que los sirven de material. Saludos a cada uno de ustedes. Que tengan buenas tardes.